Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos, un abrazo bien especial desde el municipio de La Victoria, al norte del departamento Occidente de Colombia. Me encuentro con una figura del canto colombiano, de la ranchera, muy popular aquí en el norte del valle. Víctor Manuel Quintero, Víctor, ¿qué tal? Un saludo y bienvenido al canal Oceta Producciones, ¿cómo está? Ah, hombre, Antonio, muchas gracias, muy amable, ¿ves? Pues bien, gracias a Dios, muy bien y, y aquí orgulloso de tenerte en, en nuestro hogar. Aquí mi esposa y yo muy felices de, de tenerte aquí después de tantos años sin verte 32 como 31 32 años sí claro que no nos veíamos hombre desde la época del leñador <ríe> a la historia. el leñador fue un sitio un bar digámoslo centro, centro artístico donde la gente iba y pasaba un rato bien agradable eran tiempos maravillosos realmente y víctor manuel era la persona que lo administraba lo atendía era el propietario y bueno siempre nos atendió de manera muy especial y también cantaba casi que ni mantenía ahí en el sitio el leñador sino que se la pasaba en diferentes partes del departamento de el valle del cauca en rizaralda en el Quindío haciendo presentaciones desde qué tiempo viene haciendo música víctor manuel no pues yo hace mucho tiempo empecé a cantar eh, música me eh, perdón baladas y boleros, ¿no? Sí. Desde, inclusive en el año 72 hice un programa de Jorge Barón Televisión que se llamaba La Nueva Estrella de las Canciones. Pues mi hermano, el Tato Quintero, pues que los medios han conocido de mi hermano, el Tato Quintero, me presentó con Jorge Barón y me dio la oportunidad de presentarme en ese programa. Y, y bueno, pero la verdad no pasó casi nada. Y ya en el año 84, mmm, un tío mío me vio cantando música de Javier Solís. Y me dijo, mijo usted lo interpreta muy bien. Javier, lo presento con un grupo del mejor mariachi que hay aquí en Cali y, y a nivel nacional. Es uno de los mejores para que le, lo escuchen. Uh -huh. Y ahí mismo me escucharon y una vez me dijeron, va a trabajar con nosotros. Sí. Y ahí empecé a cantar música mexicana y ahí sí ya... Ahí es donde empezó mi carrera a nivel profesional. Claro que sí. ¿De quién eh, aprendió el canto, el solfeo, el, la interpretación de, de la música? Seguió por los cantantes grandes de México, de Antonio Aguilar, eh, Pedro Vargas, eh, Pedro Infante, Javier Solís. ¿Le, ¿Le gustaba alguno de ellos para que usted tomara de pronto la iniciativa de tener eh, la tesitura y la voz y el arranque vocal de estos grandes artistas? Pues sí, la verdad que desde niño me encantó la música de Javier Solís y me incliné por ese cantante y traté siempre de imitarlo, inclusive cuando mis principios de, de que empecé a cantar música mexicana me hacía llamar el émulo. Qué bueno, me hacía llamar el émulo de Javier Solís y ya cuando fui creciendo artísticamente dije yo, qué vergüenza, por Dios. Javier no, no, Solís era un cantante... No, no, no, no, descomunal. Tremendísimo, y yo dije, no, que llama eso, no. De ya ahí fue donde me hice llamar el charro del valle. El charro del valle. ¿Y qué canción siempre le gustó tanto de Javier Solís que usted la lleva en su corazón y que, y que cuando la interpreta o la interpretaba otra hora, eh, la cantaba con mucho sentimiento? Así no fuera tan popular, porque es que muchas veces uno dice, no, que es que las cuatro o cinco canciones más populares de Javier Solís pero de pronto los cantantes se aferran a una, can una canción que no haya sido tan, tan exitosa, de cierto intérprete Sí, pues la verdad que pues es que Javier Solís así como dice, no tenía presa mala no, no tenía canción pero yo fui mucho de payaso, cuatro sirios eh, La rejas no matan y después, eh, pues, cuando ya empecé a pues, eh, enamorar a mi esposa, eh, Si Dios me quita la vida, Serrana. ¿Toda se le gustaba? Serrana, mi amor, eres la reina de mi vida. Serrana, eres el sol que alumbra mi alma. Ah, eso, qué linda canción. Eso gustaba mucho. Ya, pues, ustedes saben que los años ya 70, ya que. No, no, no, pero tiene la experiencia, naturalmente, y eso no eso no se pierde jamás. Ah, sí. Naturalmente. Como no? los ciclistas, ¿no? Usted vaya vaya compita con Lucho Herrera a ver si le gana el ciclismo. No, sí. no le gana, no le gana. A pesar de sí. tener ya casi 40 años de haberse ganado la Vuelta a España. Sí. A uno lo que, digamos, yo lo que siento más que de pronto he perdido como el. El aire, pues, pierde, como que ya no acumulo mucho claro, aire. Claro, naturalmente. Me... Sí, sí, se me cortan las o sea, verlas Además, porque esas canciones, las canciones mexicanas y sobre todo la interpretación de, del canto de Pedro Vargas, de Pedro Infante, del maestro ja Javier Solís, del mismo Vicente Fernández, exigen mucha respiración. Ya la hablábamos no. el otro día del maestro José José con ¿Cómo fue? Ese bolero tan, oh. tan lindo, tan exquisito, que también interpretara el maestro eh, Benny Moré, ¿Cómo no? Tremendo. No. Y, y, y, no, y, y, y, y el triste, dígame, el triste. Ah, también no, exige de, mucha, eh, mucha de, respiración. De José José. Claro. Por eso fue que tuvo muy, muy buena participación por allá en 1973 en, en el Festival de la Canción Latina. Seguro Ajá. que sí, en el segundo Festival de la Canción Latina. Pues bueno, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y les recomendamos eh, ver los videos de Víctor Manuel Quintero, lo buscan así, Víctor Manuel Quintero, el Samuel. charro del Valle, en YouTube. Y esta entrevista, pues, eh, mini entrevista, una nota realmente para agradecerle a Víctor Manuel su amabilidad, su generosidad, su gentileza para con este servidor, igualmente a la señora Trinidad, su señora esposa, por estos días eh, que hemos pasado por aquí en el Valle del Cauca saludando a nuestros muy queridos amigos. Víctor, pues no se diga más. ¿Por qué no nos deja con otra canción bien linda suya? <risa> pues, hombre, hay. Ahí... Luz de luna, ¿te parece? ¿Te luz de esa? luna. <risa> Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divina la ilusión que me trajiste. Para decirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garpios, como garras que me ahogan en la playa de la. Ya se me olvidó. <risa> <Sí, sí. risa> hermosa canción, hermosa canción. Usted. La estaremos y ahí ya en YouTube, búsquela Luz de Luna y recordamos al gran Javier Solís y qué bueno que Víctor nos haya regalado esta canción en su voz. Víctor, muchas gracias. Oh, muchas gracias por, a ti, Por, hombre, por, todo, por hombre, su cariño. A ti, a ti, Antonio, muchas gracias por, por ser tan humilde de venir a saludarme aquí a mi casa, hombre. Te agradezco mucho, es una felicidad para mí haberte vuelto a ver después de tantos años y no tengo más palabras que de, de agradecimiento para ti. Dios no, te bendiga, gusto. que tengas un feliz regreso a Bogotá. Me saludo todo ese elenco de, de, de compañeros que tenés allá en la radio. De Voz Populi. De Voz Populi, <risas> que los, no me los pierdo todos los días. <risas> Sintonice Voz Populi por Blue Radio todos los días de lunes a viernes. De 4 a 7 de la noche. Hasta la próxima. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, desde la Victoria, al norte del departamento del Valle del Cauca. Felicidades. Muchas gracias.